Obviamente, en el caso de una cena para un invitado o invitada de honor, el protocolo para montar la mesa es el protocolo más clásico y más respetado. Y además hay que añadir a la mesa una serie de adornos o un solo adorno central a base de flores, frutas o alguna pieza de porcelana, pero siempre cuidando que no rebasen 25 centímetros de altura con objeto de que los invitados puedan mirarse unos a otros y platicar libremente. Ahora bien, cuando hay un invitado de honor, lo que más importa es el acomodo de ellos y de todos los demás invitados en la mesa. Verá usted, a la derecha de la, de la anfitriona va siempre el invitado de honor, o bien el hombre de mayor jerarquía o el más viejo de todos. A la derecha del anfitrión va la invitada de honor o la esposa de la, del invitado de honor o bien la señora con más protocolo o alcurnia que se encuentre entre los invitados. Es conveniente acomodar a los invitados con hombre, mujer, hombre, mujer, procurando separar a los matrimonios con objeto de que la conversación pueda fluir más libremente y no sea interrumpida por los puntos de vista domésticos de cada pareja en cuestión. La asignación de los lugares uno como anfitrión anfitrión debe pensarlo desde antes y ya que los tenga uno bien ubicados puede uno poner o debe uno poner una tarjetita lo mismo encima del plato base o bien con unos portatarjetas especialmente diseñados para eso con el nombre de cada quien y puestos en el lugar que va a ocupar cada uno de ellos. Ahora bien si la reunión es muy pequeña y no son más de 8 los invitados perfectamente puede el anfitrión y la anfitriona guiar a cada, uno de los a cada uno de los invitados a su lugar sin necesidad de hacer una tarjeta elaborada puesta en cada lugar de cada quien pero desde luego las sillas deben estar colocadas perfectamente frente a cada lugar para que no haya confusión ni haya movimientos extras que puedan un poco incomodar o estorbar al buen desarrollo de una buena mesa amigos eso es todo por hoy les recuerdo que le den like a mi programa que se suscriban a mi canal